Hola, hey, ¿cómo está, gente de YouTube? Estamos un nuevo video de Steve Yuelo. Si sí, sé, no he subido videos estos últimos meses, pero ustedes ya saben que me demoro tanto grabar como editar. Pero descuida, cuida, igual. Como ustedes ya saben, el mes pasado de septiembre. YouTube habló acerca de sus nuevas normas, dejando a los youtubers enojados y frustrados. O sea, ya me imagino en el año 2017. YouTube, escúcheme bien. Si vos vas a hacer una nueva norma acerca de la violencia, por favor, ¿qué tiene malo golpearse? Golpearse el pie el brazo. Y tampoco hacer esto. Ah. ¿Qué tiene malo esto? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué sobre las frases típicas. Son oraciones que hemos utilizado para toda la vida. Pero si apenas vos eres un bebé viendo este video y después de ver este video mueres, eh, hemos utilizado las oraciones en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando uno quiere decir la verdad... Amor, me veo gorda. No, corazón, no estás gorda. Ah, oh, por eso te quiero. Nada, no, un besito. No, déjate, monstruo Para vernos más fuertes Oye, ¿ya viste la nueva película de terror? No, a mí me da miedo mm. Yo ya vi la película ¿En serio? ¿Y te dio miedo? Eh, bueno, a mí me... Ayuda, ayuda, ayuda. me ayude Estoy sangrando Ayuda no. no, no, no me manches No, no te acerques, no Ay no, no, no, no, No, no me dio miedo. O solo para encajar en el grupo. Oye, el domingo para ver una película. Sí, Bimij, pero ¿cuál? ¡Crepúsculo! ¡Qué maricón! ¿Eh? ¡Sí, ve! Pero... ¿Pero por qué? Solo los maricones ven esa película. <risa> sí, ve. Eh, Solo los maricones ven eso. Se va a casar mi lindo Edward. Por fin. ¡Qué feliz que estoy! Por oh, favor, acéptalo, acéptalo. Acéptalo. Mm. Así que yo he juntado las oraciones más decidas. Y estas son... 5 fases típicas que hemos dicho y si no has dicho eres adoptado, suscríbete 1 Yo era el chupa chup. Chupa. no gras, yo no tomo 5 minutos después oh Look at her butt Oh my gosh Look at her Oh Look at her butt Look at her butt Look Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, ay, ay, mi cabeza me duele tanto Ay, ¿dónde están todos? ¿Qué pasó ayer? Ay, qué asco, eso es mi mómito ay ay, ay, ay, ahora sí Ya no voy a tomar, sí, lo juro, ya no voy a tomar ¿Quieres? ¡De una! Tres Ok, cinco minutos más y hago el deber Ok, 5 minutos más y ya, hago el deber. ¡Qué aburrido estoy! Ok, 5 minutos y más, ya, hago el deber. Es que me apetece levantarme. Estás muerto. Está muy bueno el video. Ok, 5 minutos y más y ya, hago el deber. Es que está muy bueno el video. Bueno, estoy muy solo. A ver, por favor, saque el ve de matemáticas. Cuatro. Hijo. Hijo. ¿Me estás escuchando? Sí, mami, sí, te escuché. Ahí ya mejor. Por favor, quiero que tienes tu cama, arregles la cocina. Quiero Ahí está, vieja. Esa. Solo jodido hijo de la vida. Quiero Pero bueno, no a... puedes no, decirle no, nada no, en la no, cara no, porque después me da un chacletazo. ¿Me escuchaste? Ah. Sí, sí, sí. Allá. Bueno, ya debo que ir. Chao, hijo, chao, hijo te quiero. Ya, chama. Ay, por fin, ya se fue. Aguanta, aguanta, aguanta. 5 María Sí Tú sabes que nos conocimos en la escuela Hemos vivido momentos buenos, malos, divertidos y a la vez tristes Nos hemos apoyado y nos conocemos muy bien Y ahora es momento de decirte que te amo Oh, yo también te amo Como amigo oh. Y siempre vas a ser mi amigo amigo! ¡Papá! ¡Mierda, mierda ayuda ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, por Dios! Problema 17, repito, problema 17 ¿Se encuentra bien, señor? ¡Ay, Dios santo! Ah, ah, necesito ayuda Estoy sangrando Te herido favor, cóbelo! ¡Llévalo, llévalo! llévalo ¡Rápido! Lo lamento señorita, pero tengo que saber nada sobre esto. Gratis, comparte con tus videos con sus amigos y escribe que Steve Yodo ha regresado porque comienza a trenar. También voy a enviar a 10 personas. Así que un saludo y un abrazo para Alejandro Dugan, Francisco Ramírez, Hugo Chamba, Michael Pachacama, Dylan Pachacama, Juan Diego Cimarrón, David Fierro, Cristian Patoca. También quiero informarles que el 31 de diciembre habrá un video sorpresa que les va a encantar. Y también que cumplimos un año en este canal. Como ustedes saben, el 25 de octubre subí el primero acerca de los deberes. Y ahí subí una cantidad de videos y cumplimos un año. Un aplauso, por favor. ¿Nadie? Bueno, yo soy Steven Yolo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Por qué? Por qué No pichi. Todo lo que he hecho durante la grabación ya he mojado mucho pachi deja deja coño también quiero dar la noticia que el 31 de diciembre habrá un video mío y es una sorpresa así que no ah estúpida copa